Ah, también era, creo que otra cosa que quería agregar era que venir al trabajo con paja, pero venir <risa> Ah, verdad, ese era el tema ¿Estás sentado o no? Ah, estamos grabando este es como la intro. Después ahí empieza. Empieza la intro. Namaste. Namaste. <ríe> Namaste. Hoy en su sección favorita de xenófobos. <ríe> Ay, Namaste. Yo. Ya, pues. habla 3, 2, 1. ¡Acción! <ríe> si alguien conoce a un otorrino, por favor déjenlo en los comentarios porque de el, verdad lo voy a necesitar. El tema de hoy es la xenofobia. Bueno, uno de los muchos temas. La xenofobia. ¿La xenofobia es la fobia del seno? No <risa> ¿A las pechugas? No No, bueno. no bueno, estúpido Seno es que le tienes miedo a los extranjeros sí, ¿De a... verdad? Sí, a gente que no pertenezca como a una zona cómo voy a decirlo A gente que venga del exterior Cuéntame más Me y interesa bueno. tanto el tema Si mis ojos se cierran Es porque estoy <risa> Estoy súper interesado en tu tema de mierda. Ay, cállate tú, weón. No, joda. debe ser que el tema pasado donde estabas quejándote de que... Perdón... Le metes, weón. Lo dejas la rápida. Perdón. Ay, ya, ya. dale nomás. Ay, bueno, tu tema pasado en que te, pos... te ponías a llorar de que... Ay, una no empresa roja me está roja. Bueno, a mí me encantó tanto verte con tu perorata de dos horas, <risa> pero bueno. ¿Pero por qué el tema? ¿Qué te pasó? Bueno, no, que hoy... ¿Quién te discriminó? Levanta, a levanta. Aparte de ti, bueno, <risa> la vida por lo visto. <risa> ya, pero tú, por ejemplo, tu pareja, la, la Sofía, ¿qué hice sobre eso? Tu pareja mujer, <risa> porque tú tienes una pareja mujer, ¿cierto? Ay, aparte de homofobia, aparte de xenofobia, hablemos de la homofobia, la homofobia que... Ah, ¿no tiene pareja mujer? ¿Eres rabito tú? <risa> sí, como lo notaste? Pero... No te bastaron como cuatro programas para saberlo. Uy, oh, pensé que era ahí. El... ¡Hombre! No. <risa> no, no, tranquilo, yo no tengo cara de fleto como tú per <risa> se. <risa> ya, weón, bueno, cuéntame tu... Cuéntame tu drama. voy a poner mucha atención con los ojos <risa> bueno... Bueno, mientras... ¿Qué, es ya, ya. Bueno, ¿Qué, si... ¿qué te discriminó, güey? A, a ver, pa... cuéntalo Bueno, aparte de ti, la vida, por lo visto porque Yo ¿Qué nací... te he discriminado, Porque eres negro, extranjero y homosexual e y indi... No te puedo discriminar Y e es indio, por según tus palabras, asqueroso Tú eres un... ¿Cómo eras? Solo... Nutria con rabia <risa> <risa> No iba a hablar el truco de... Ya, pero cuéntame, ¿qué te pasó? Bueno, no, Nutria no, con no. rabia, como te iba diciendo... Eh, por lo menos aquí, aquí no he tenido esa desdicha de vivirlo con fuerza, pero sí me han hecho comentarios que me quedo así con cara de que, ¿y esta persona qué clase de cloro tomará para que se le hayan fundido las pocas células cerebrales? Primero, ¿por qué no te atento a pelear por tu país que nosotros aquí sí peleamos por país A ver, esto que te elegieron hace poco. Ah, eso fue... cuando. no, eso fue cuando llegué acá. No, pero ¿por qué el tema? ¿Te ¿Pasó algo ahora? Relativamente reciente, no mucho. Sino que es algo que iba recordando. Pero en el tiempo, no mucho. Ayer, hace un avanzar. estallido social. Hace un estallido social. Hace un estallido social atrás. Antes de una pandemia atrás, pero no mucho. <risa> que tenía una compañera de residencia que, me, que se jactaba. ¿La de putita? Que... ¿Qué? ¿La putita? Bueno, ¿cuál de mi? No, te... yo he tenido varias compañeras de residencia. La peruana calmada, la comunista radical. La comunista radical. La prostituta. La prostituta el colombiana. Robó, el, el chilote que se el pantalón. El chilote. No, pero hablo de compañeras mujeres, no de compañeros. El supuesto chilote. Eso fue una historia bien divertida, pero no va para acá. ¿Ya la contaste ya? Como que ah. se robó un pantalón. No, sí, pero la repercusión final, o sea, ustedes saben el contexto Pero básicamente terminó en que el chilote regresó después de cinco días de carrete con el pantalón todo tieso Y el dueño del pantalón lo, lo, lo encontró, le dijo Mira, weón, te vas a quitar estos pantalones ya mismo Tanto así que se escuchó para la planta de arriba ¿Y dónde estaba yo? En el trabajo Ah, ¿verdad que tú escapas de ahí? Sí, aprovecho mis horas de trabajo para escapar de allá No, y el fin de semana también bueno, de ahí, ¿cómo? Ah, y ahí como... ¡Ay, tu rollo es que te dicen, ¿por qué no te quedaste ya? Ah, no, hay gente que, por lo menos la comunista radical, se lava muy bien las manos. Bueno, ya se mudó, gracias a Dios, pero eh, se lavaba muy bien las manos diciendo, no, que aquí los comunistas odiamos a Maduro y a Chávez y a esa gente. Y ella, mmm, cuéntame más, amiga, cuéntame más. Dime más, dime más, para saber con qué te estás drogando. <ríe> Porque de verdad yo... Yo no sé qué clase de mata picha estarás consumiendo, pero yo creo, creo que te estás confundiendo con conceptos, amiga. No, que nosotros no aprobamos eso. No sé qué. Ay, esa gente tan descarada. Bueno, y otra que también es comunista, pero parece que no sabe ni dónde está parada que... Ay, ¿por qué no te quedaste a luchar por tu país? No, hombre, cuando salen allá los mismos. Pero ¿por qué dice que es comunista y luchar por su país si ellos. Yo... Ah, no, porque. Son comunistas. Bueno. Pero ellos no son como. Ellos dicen que son como socialistas. Ellos, ellos son los que le conviene ser en el momento y ya. O sea, sí, sí, sí. ¿cómo ponértelo? O sea... No, gracias. Deja <risa> <risa> Pero, o sea, si te lo pones a ver, allá los policías te saludan a plomazo. Porque a la gente a la que puede reprimir, porque no pueden ni con la delincuencia. Pinche diablo. Oye, yo vi para la pandemia unos jóvenes que estaban jugando a GD y le dispararon con. ¿Perdigón? No, bueno, con el arma de guerra, bueno, dejaron sin cráneo y salía el. Pero yo no sé si se debe al periodo de pandemia o era un video anterior, porque los videos cuando los no soy nunca los contextualizan. Lo que pasa es el loco salió, tan jugando y. Ah, bueno, Ahora, yo, yo, yo sí voy a dar un poquito de contexto, por lo menos. Contextualizado por favor. Aquí, aquí la gente se pone y Cuéntanos llorar. por qué no te gastaste luchar por tu país Y nos vienen aquí a, san, a robar trabajo Robar trabajo, robar claro trabajo. Un, un trabajo que nadie acepta Aquí viniste <risa> a invadir en tu... No, hombre, primero págueme más Antes de, de llorar por mí <risa> Segundo Yo no vengo a robar trabajo, yo solo vengo a trabajar y ya Yo no asalté con mano armada a nadie no, Aún sí. <risa> Pero bueno ah. Lo que pasa... Es que por lo menos si la gente. Ay, es que. Es que aquí nos reprimen, nos roban la infancia, que esto. Sacan una macana y ya nos están agrediendo. Porque ni la han usado, ni la han terminado de usar y ya lloran. Y en cambio ya, ya uno sale con una pancarta diciendo que era un país mejor. Lo desnudan en medio de la calle y lo disparan a quemar ropa. Te desnudan. ¿Qué? Te desnudan. ¿Te desnudan? ¿Te humillan? Por, ¿Por qué te desnudan? ¿Y porque mientras más humilla se más puede hacer para ellos, pero parece que la... Y después te matan. A veces ni siquiera te tienen que matar ellos. Te matan las heridas de los plomazos que usan. O sea, ni siquiera te matan ellos directamente. Muchos de los casos a veces usan perdigones de plomo, cosa que va en contra de los derechos humanos. Por cierto, salúdeme a los que, a los que todavía creen que el Bachelet hace algo útil por esta existencia. Pinche gorda asquerosa. <risa> Joda. Te este va a ir directo al... A la plataforma. Terrible fue No, es que, o sea, tú me vas a venir a decir en mi cara, viniendo de allá, que ella pasó cinco años viniendo. Solo porque pintaba un hospital, ella decía, no pasa nada en Venezuela. Y toda la gente muriéndose de hambre, pasando tragedias, penurias, viviendo sin luz por más de una semana. Y ella ahorita es que reconoce que pasa algo. ¿Qué? No se sabe. Porque tampoco tiene el valor de decirlo. Porque ella, ay, ella sí es una mamá que no sé qué. Una mamá, una mamá fuego No, hombre. Pero cuál es la, ponte tú... Tu... <ríe> Mira. Eh... Y ahora... Esa es un, ese es el contexto de por qué la gente joven, básicamente, se eligió salir del país, porque, ¿qué pasa también con Pobardes, eso? Cobardes, que no se quedaron luchando. No, es que tampoco había dónde agarrar, porque tampoco hay un representante político ni nada. La única forma de... Hay que Ay, Guaidó Es igual de vendido, él es de izquierda igual que el gobierno, lo que pasa es que... ¿Él es de izquierda, ¿verdad? Sí. Demográficamente él pertenece a la izquierda, pero no a la extrema izquierda Él pertenece a la izquierda que solo se dedica a robar con el gobierno Como todos los, como casi todos los políticos Solo hay una, una representante del partido de derecha y nadie vota por ella Primero porque es mujer Y eso ya en Venezuela es como muy tabú porque nunca han tenido una presidenta mujer Estúpido, pero bueno y aparte porque ella da la premisa de que uno va a surgir es conforme al trabajo duro y honesto cosa que ya se perdió culturalmente porque el venezolano se dejó corromper por la vida fácil que ofrece el socialismo de que hay todo se compende de bonos que tú vas a sobrevivir para todo a ¿todos, todos los venezolanos que eh, han salido del país que son como tú mira yo no tengo yo no tengo forma ni manera de saber a ciencia cierta cómo son todos, todas las personas han escapado chavistas, que yo personalmente, si los tuvieran en mi cara, yo lo amarraría. A una... Pero chavistas, ¿por qué, ¿por qué han salido? Por, ¿Por qué dice escapado chavistas? Porque ya Venezuela es un infierno. Dentro de Latinoamérica O sea, la gente que todavía tiene la osadía de seguir defendiendo el sistema comunista Yo les diría Vayan cinco minutos a Venezuela y traten de comprar las, la cesta básica Con el presupuesto de un venezolano al mes Ya, pero cuéntanos lo qué, pero cuéntalo terrible Porque esa vaya ya todo el mundo lo sabe Como que la gente ah, está inmunizada con esa veda. No, la bueno La fila acá también tuvimos fila Pero qué, qué es lo terrible ¿Qué... Ah, ah, bueno, la fila sino también la corrupción de allá. Yo ya lo he mencionado antes, allí si no eras amiga de la que del Consejo Comunal, que tenía más o menos el listado de cuántas personas iban a entrar, Tú no entrabas, tú te quedabas llevando tres horas de sol directamente en la cara esperando a que te dieran un producto que se supone que es algo de consumo cotidiano y en Venezuela te lo quieren vender como es un lujo. A la gente que ya está inmunizada y que no siente empatía y que todavía siguen preguntando por qué no se quedan a luchar por el país, que ya lo contesté, allá todos los organismos con armas están en contra del pueblo. No es como aquí que. aquí un carabinero. Empuja a, ya, a derechos humanos Demanda, no sé qué Ubíquense Allá es diferente, punto Para todas aquellas lindas personas que quieran escucharme Pero y aparte de eso O sea Allá la gente se descarrió tanto De lo que es el civismo o sea, ya el socialismo dañó psicológicamente a esa gente que se intentó dolarizar el país y la gente todavía tiene el descaro de devaluar de el dólar, cosa que no pasa ni en Estados Unidos. Allá la sociedad contribuye porque es de la única forma en que uno puede como que aspirar a mejorar algo y sin embargo sigue jodiendo a otro. No es una forma... O sea, ya la gente... ¿Cómo decirlo? Pasó a... No lo digas. <risa> ¿Es para contar tu monólogo, ¿muy? Ay, bueno, y <risa> cuando tú tenías tu monólogo de... de... No, que, que ya nadie... era pasado se... mucho tiempo, así que vine a decir cosas que ya... <risa> en en tu parte. Sigo tu discurso anticomunista. Anticomunista, anticomunista antichavita, antichavita, de Y... No, y hay... han habido delincuentes, branes, personas que han migrado hasta acá. Y yo. bueno, pues, pues, huevo un pendejo pagando las consecuencias de la burocracia, pero bueno. Ah, Aquí por lo menos en Perú nos odian, nos detestan, a tal punto que han hecho marchas para echarnos. En Ecuador también, no en Quito necesariamente, pero sí en zonas aledañas de donde por lo menos eso es lo que me dio tanta risa. El homicida de una mujer embarazada, creo que era colombiano y le echaron culpa a los venezolanos y le quemaron las casas y todo, con las pertenencias. Entonces es que, ay, que porque no se quedan a luchar por su país, es que tampoco tenemos mucha opción Salimos a la calle y nos matan en condiciones Normales Pero también aquí, aquí hay uno cuando Migra tiene que afrontar que tiene que Seguir luchando porque no es que Yo llegué y ya tengo los mismos ¿Luchas millones. con espada y escudo o luchas con... ¿Cómo luchas tú? Mira, ¿quieres que lo censures o qué? ¿Quieres que <risa> lo, lo censures? Luchas no. con, <risa> con armadura Con capa. Viviendo todos mis asquerosos días Sabiendo que mi país se fue a la mierda Que mi familia está condenada ya Porque tampoco es fácil traérsela O sea, eso es parte de la vida Tratar de procurar dar una vida mejor Bueno, primero tener una vida medianamente estable Cosa que caño veo muy lejano Por esta burocracia Te odio, te odio cónsul de Chile, te odio Pero bueno, ni modo Te odio mujer cuatro ojos Que estás a nueve mil kilómetros de mí te odio. <risa> <risa> los conté. ¿Verdad? <risa> ¿A qué te refieres, Bachelet? No, no, a la, no a, la, a la consul que también es una cuatro ojos. La única diferencia es que esta no, no era una vieja que me provoca romperle los, los lentes a puño <risa> limpio, pero bueno. <risa> Pinche vieja ladrona. Ahí sí es Bachelet. Pero... ¿Cuál? Ajá. No se me olvida. la... Pero la cuestión es que la, la Mary, me acuerdo que ella trabajaba en el, el estado Ella como que no cachaba mucho, pero ella se vino como todo el mundo. Lo que pasa es que... No, no sé si todos pensarán como tú. Lo que pasa es que en el caso de Meryl, ella estaba era más por conveniencia, porque era su rubro, lo que ella estaba más predominado por el mismo gobierno. O sea, hay rubros que, desafortunadamente, eran exclusivos de razón pública y las empresas privadas cagaron porque el mismo gobierno las saboteó con sus políticas con su ¿Cómo las saboteó? Primero, las expropió. Segundo, controló el, la distribución de divisas comerciales así como dólares o recursos monetarios así de tal manera que ellos no pudieran ni pedir subsidios y que solo las empresas que ellos aprobasen recibieran esos dichos recursos para reabastecerse, obtener materia prima y ese tipo de cosas. De chavecito, tuvo el santo descaro de decir, bueno, tú ya no tienes esta empresa por la que trabajaste 30 años, sino que se la doy a mi amigo el vecino, el vecino que tuve que no sabe nada de, de agropecuaria ni nada de eso, no, se la doy a él. Esas empresas poco a poco cayeron, se destruyeron, han habido hasta exportaciones de productos brasileños como arroz que tiene contenido de metal. Que llegan allá. Ajá, y ha llegado tan lejos de esa mierda que un país petrolero no tiene gasolina. ¿Alguien me explica eso? Socialismo, pero, pero bueno. Pero, ¿por qué no tienen...? O sea, se... A ver, Porque La maquinaria para sacar mira, el pueblo no funciona O se le acaba el pucho Cariño, te lo, voy a reponer, te lo voy a responder así Cuando Latinoamérica Tenía toda su ola de presidente socialista Y Chávez quería Consolidarse con ellos en caso tal de que En algún punto de la historia pudiese que Se los echa, lo echaran o tuviera Que pedir respaldo a alguien para someter al pueblo Cosa que lo hace muy bien Cuba Por cierto Hay una consulta a Chávez Hay una teoría que dicen que lo mataron ¿eh? de, ¿Le, ¿Le pusieron una Mi, enfermedad? Mira, ¿Qué, si, ¿qué, ¿Eso es verdad? ¿Se supo algo allá? Mira, si lo pusieron Serían los cubanos que eran los únicos Que tenían acceso a ello Yo la verdad no sé Él decía que tenía un cáncer Un cáncer no se puede inocular a menos que lo estén Bombardeando con radiación constantemente Y ver si una célula se define Así como que, ay yo voy a ser cancerígena. Lo tenía merecido tal vez porque ese hombre hasta dilapidó la tumba de Simón Bolívar para sacar unos dientes para hacer santería, otra cosa que le encanta a esa gente. ¿Cómo es santería? La santería es como por lo menos esa religión que le reza a los santos y que sacrifican pollos y ese tipo de cosas. Ay, lo Ese tipo ¿Qué de se va saber? Sí. y allá es muy común ¿Qué y en sí Cuba. ¿Tienen ustedes? Mira, yo la verdad no sé porque... Sí, ¿En qué parte la veo? Mira, mira, yo digo el oscurantismo porque se va la luz a cada rato. No sé, yo, yo digo Venezuela... Yo, yo digo Venezuela se reinventa como para decepcionarme. Porque... <risa> <risa> yo no espero nada y me decepcionan. Y yo lo viví porque en Venezuela... Era el único sitio de Latinoamérica que no arrojaba números de, de malaria ni nada de eso. No es porque nos esté yendo bien precisamente. Que eh, había gente que se contagiara, pero todos fueron. No, no, <risa> no, si supieras que todavía se contagia gente. El problema es que el gobierno no, no toma registro epidemiológico porque no le conviene al mundo saber que estamos en decadencia, a pesar de que miles no de no personas. No, no hay datos. No hay datos. Bueno, es muy propio de comunistas. De no saben. Ni los comunistas. Tapar la vaina con... tapar el sol con el dedo Por... No le pega ah. mucho el de la vida. Ah. ay ¿Ah? No sé, te estás en la nariz, continúa Es que... es que a Venezuela le va bien ah. No, y el... y el que me venga a decir es que con ustedes no funcionan Porque otra vaina que me da rabia es que los socialistas vienen Es que tal vez no funcionó contigo, pero funcionará en mi país y yo Ay, no, pareces esa tipa tóxica que cree que va a cambiar al delincuente con la magia de las películas. No, no, sácate esa mierda de la cabeza de Oye, una vez. No ejemplo, sirve. Pero, cuando erais chico, ¿cómo era la situación? ¿Eso ¿En qué época era? Época... <risa> ocho, cuando tenías ocho años. Mira, yo cuando nací... Cuando yo nací... Eran los 90, ahora yo creo que es 1800, <risa> por la re el retroceso no, cultural. Pero la, el, ¿cómo era la situación ahí? ¿Todavía no se a la foto? No, eso fue un proceso paulatino. O sea, el primero destruyó la mentalidad de las personas que aspiraban a algo y ahora es la mentalidad de las personas que se conforman con el bono y ver cómo joder al prójimo. Así fue el proceso de destrucción social en Venezuela. Lamento no sonar tan gracioso, pero no hay una forma graciosa de verlo, porque en retrospectiva yo me pregunto, ¿qué mierda hice yo para nacer ahí? Pero. papás venezolanos? No, y lo peor es que, peor es que ni siquiera... <risa> para era, empezar. Lo peor es que ni siquiera mi familia de raíz, en, si es venezolana, solo mi abuela y mi abuela como tal... Ay, ah, ay, tu abuela de dónde es? Alemana, no No, mi abuela es hija de español, mi abuelo es italiano. Ah, mejor. <risa> Mi abuelo es italiano. Tampoco es mucho, pero por ah, lo verdad. menos él es. ¿Ah? Sí, sí pero ¿tú? ¿cuál es tu segundo nombre? Cocchioni. ¡Ay, edita esa mierda! Rivas. No, sí. ¡Ah, oh, a ver, te dieron que editar! ¡Qué bueno que te acordiste de eso! ¡Pendejo! ¡Pendejo de Peñigo! ¡Pendejo! Igual es rastreable. Pero lo he editado, que voy a editar? Abuelo, no, no, no. este cinco minutos, bueno, no. Entonces, o sea, yo dije... De todas las generaciones, de todos los países, <risa> de todos los continentes... De todos los países en este continente, yo tuve que ir al que se fue directamente a la mierda. Bueno, al menos no fue Argentina. <risa> ah, ahí yo no entiendo cómo la gente pudo votar por Kirchner de nuevo... ¿Cómo? la gente. Yo creo que Dios en vez de darle cerebro les dio nariz, perdóneme a los argentinos. No, pero ellos, es, ese tema es porque la loca se quiere salvar, por favor. Obvio, pero nada huevo, nada. ¿cómo, un... ¿Cómo hay gente que aún de, tú? Yo voy a votar por ella? Porque todavía la hay. O sea, yo digo, ¿qué? ¿El primer coñazo no les bastó? ¿Necesitan un segundo golpe para confirmar? <ríe> o sea. Yo, yo a veces me pregunto qué será infinito en el universo y yo me confirmo cada día la estupidez humana. Porque hay gente que sale de Venezuela creyendo que Chávez tenía razón. Chávez no tenía razón un coño por culpa de esa mierda. con qué ¿Hay ver... gente que tenía razón Chávez? Porque creen? porque creen que Chávez era el líder, que la cosa se cagó con Maduro. Lo que pasa es que Chávez jugó... ah, Ah, hay una discrepancia y con los chavistas Lo que... con los maduristas. ¡Sí! O sea, los ver, chavistas pero... creen que son mejores que los maduristas. Ya, pero cuéntame... Cuéntame más, amiga. Sí. <risa> Lo que pasa es que hubo un tiempo de inflexión en que la prosperidad de Venezuela, o mejor dicho, la decadencia de Venezuela, se hizo más evidente. Que fue como en el año de 2013, que fue cuando murió Chávez, que ya se empezaba a sentir la escasez de productos, pero no de una magnitud tan tan desagradable, tan escabrosa como para hacer filas de tres horas, sin nada. O sea, o sea, en el periodo de Chávez todavía eso no pasaba. Todavía no se pasaba. Eso fue un proceso. Se, sí, eso claro, fue un... claramente es lo que había cimentado todo y se había a detrás. Exacto. Sí. Él quebró las empresas, él cambió las relaciones, él cambió los proveedores. Es como que si tú tuvieras el restaurante y fueras por el proveedor más penca, pero ni siquiera es que el producto es bueno y más barato. No, el más penca. En más penca voy a comprarle no sé queso al país que no se especialice en queso. Que me lo vende podrido y todo. Ay Dios mío. Eh, ese fue un punto de inflexión en el país tan grave. Que mmm, la, cuando ocurrieron las votaciones y las reelecciones. Que él hizo una, una cuestión muy ilegal. Que él dijo que Maduro iba a ser su sucesor. Así como para lavarse las manos porque él ya sabía que se iba a morir. Eh, eso es ilegal Porque él le estaba diciendo Voten por él, voten por él Y no es una cuestión de sucesión Es una cuestión de que decidan lo mejor para el país Pero o esa gente no ¿Pero lo Maduro ve Maduro salió por votación Él hizo trampa No, pero se hicieron elecciones Sí, ya, pero sí pero se hicieron crucha, elecciones Crucha, pero sí se hicieron elecciones Sí, y... O sea, en Venezuela es mágico porque el voto es manual y electrónico La cosa es que... La... Oye, no confía en el voto electrónico No, nadie y La quemaron cara. las... Ellos son el único país que no cuentan las boletas manual, sino que las queman de una vez. ¿Cómo? O sea, tú sabes que uno registra su voto en una caja. ¿Sí? Eh, se marca el dedo para decir que ya votó, que no, para evit supuestamente evitar que vuelva a votar. Bueno, han habido escándalos de que hay cédulas de identidad que aparecen como personas activas, personas que murieron, qué sé yo, en los 80, volvieron a aparecer como activos para el votar. Oye, es muy usual aquí en Latinoamérica. ¿Sí? ¿Por qué crees que digo, sáqueme de Latinoamérica? Así Pero... es la democracia, sí. aún muerto votos. Sí, entonces yo vi, yo vi hasta profesores de la universidad diciendo mi papá que murió en los 90 sigue votando, no sé cómo. Ese ese, ese, ese, el Y dan cédulas, les regalan cédulas a los inmigrantes que ellos deciden que entran para que voten como ciudadanos, cosas que ellos Oye, no pueden... ¡Oye, qué y yo he esa weá? Sí, no sé sí, cómo... Me, no sé. me parece cercano, es como... Yo, yo, yo... Sí, pero... Pero y... no, creo que va pero... a sacar este país, pero este país no va a esas cosas. No. No, <risa> bueno. Ah, Sobre aquí. todo los, los, los presentadores matinales que defienden Sí, que te puedo decir yo, el descaro en persona, no sé, no sé, yo digo, yo digo, la, la gente en Latinoamérica dice, oh, yo, yo siento que se levante y dice, hoy oh, estoy demasiado bien, hoy oh, siento que voy a votar por comunismo a ver cómo se va a la verga mi país, no sé, de verdad que... Es como ser borderline, como, hay que vi, vivir al extremo, sí, vivir al extremo, como, ya, estoy bien... Hoy medio lento. La... así bastante, digamos. <risa> Es como que ya todo <risa> es todo es No, no <risa> y también y tampoco es fácil. Yo, yo, a mí me gusta el país, me, de verdad me encanta. Ignorando la Venezuela o Chile. Chile. También Venezuela me gusta el territorio, pero la gente no. El ¿Por qué no te gusta la gente? Porque ya, ya no hay gente que valga la, la... Pan, se Mira, te lo voy a poner así. Sodoma no y por favor. Bueno, más de lo que ya lo hago. <ríe> Yo siempre. Lo que pasa es que en Venezuela, si pudiera compararlo con una parábola o fábula bíblica, sería Soma y Gomorra. Sacaría a toda la gente que valga la pena y no creo, que, no creo que ni llegue a un país y dinamitaría esa mierda para acabar con todo. Porque en Venezuela lo que abunda son delincuentes. Marginales, ladrones ya, no que buscan mal, vida pero, fácil. Nada, no, que es un país de delincuentes, que, que la población es delincuente, la verdad es así, ¿no? La población no es en general, general no es delincuente, pero ¿qué pasa no, ahorita? Por bueno. Lo que pasa es que. Mucha, mira, los malandros, los delincuentes se reproducen como las ratas. ¿Por qué? Porque ves a una tipa de 20 años sin educación completa. Y no es por desprestigiarlo, pero ella tiene la cultura de que mientras más hijos tenga, ella va a recibir más bonos del gobierno. Ella no tiene los hijos porque X o Y circunstancias. A ella solo le importa la plata que le da el gobierno. Esas Oye, son. está viste es esa Pero no me puedo acordar dónde. ¿En España? No, no. Más cerca. <risa> ya. Ah, <paso>. Bueno, entonces. con tu estás en Político. Entonces, cuando, ah, cuando, bueno, aquí todo el mundo lo hace Cuando subamos a Spotify nos ponemos la parte de comedia política es esto, estos de terror Esto creo que, esto, esto, creo de que terror. esto creo que por los malditos inmigrantes Sección especial, clase de historia con xenofobia Con xenofobia Entonces no, Entonces a la gente que, que me dice No, que todo va a estar bien Que el tiempo de Dios es perfecto Ya, yo les escupo en la cara y les digo vaya a la mierda Escupito con saliva o con Moquito? Con... Con un poco de. Oh. Porque, porque. Con un yo poco de rabia. Con sí. De, de dicha. Hasta de espuma, porque. Ay. No, vaya, vaya. Avancemos. No, es que. Avancemos. Bueno, esa es la rabia, estúpido. Botas espuma de la boca. No sé. No, un ejemplo. El ejemplo más rápido. Y avanza con tu triste historia y que ojalá termine en un final triste. Ay, solo porque con tú tu, no tu muerte. Ojalá que no este Ay, cállate, que tú te estás, te estás quejando porque no has podido conectar tus bromas de media hora que nos hacen. <risa> desapareció, no ¿Te desapareció <risa> en este No, yo estuve en el pasado, así que estamos igual. Mi ciela. <risa> Entonces. <risa> vamos a poner este, una lista de los monólogos de Carlos. Entonces, no es maldito inmigrante. Bueno, Hola, el, ¿el, el programa es mío, ¿tú eres migrante? No, entonces cállate, es mi programa, salte de mi remolque. <risa> salte de mi remolque. Voy a, voy a ir a mi rincón y me callaré lentamente. Exacto, deme el me micrófono, me se me señorita me Laura. Me... Sí, sí, sí. A ver, sigue sí, con tu... <risa> Esto tiene final triste, ¿cierto? Sí, terminé aquí, tiene, en este ¿tiene, trabajo. ¿Tiene final feliz? ¿Venezuela después se salve y todo? O... ¡Ah, no! siguen cagado. <risa> Mira, peor pudo ser. Pudimos ser argentinos. Eso ya es un daño cultural demasiado grave. ¡Ay, Diosito! Lamento por los argentinos con cerebro, sí, pero... pero, la, pero la, la población venezolana cacha la weá. Si cacha que también... Mira, o sea, una cosa es que tengan miedo. Ya, porque por lo que estoy contado, Pero cachan que la weá no es así. Que, que no puede ser así, ¿cierto? ¿Cómo que no puede ser así? Explícate. Eh, por pues todo lo argentino, por lo que yo percibido, lo que he hablado con gente, eh, una argentina que trabajó acá, me decía uh -huh. de que el rollo de ellos es que eh, todo es subvencionado. Uh -huh. Entonces, al llegar Macri, los hizo pagar y se dieron cuenta que no tenían plata y después tuvieron que eh, volver a, la, a gobiernos con subvención. ¿no? Uh -huh. es el rollo. Entonces, ya frente a eso no... Ya, si tú pensáis así, cachai, como lo que pasa como en España, me, me puedo equivocar, pero hay muchos países que son de estado grande y da mucha pega, entonces cuando hay crisis, cagan poco, como uh -huh. Grecia también, todo mundo. entonces ustedes cachan que están que no puede ser lo que a usted le está pasando, o hay gente que apoya a, a Maduro y, y todo René, llevo rato diciendo que hay gente que ha escapado del país, Pero diciendo... no, todo, no todo Venezuela ha escapado del país, hombre. A eso no, a no. Hay gente que está clara y que, le, hay gente, y, tú te, y, y que me dijiste que hay chavistas que se han escapado. Mira, de Venezuela hay de todo un poco. Pero no, más. No, esa respuesta no me sirve. Pero sí de, o no. Y de lo que la ha población. salido. Mira, es que nadie va a decir públicamente, ah, yo soy chavista y salí del país. ¿Y qué percibes tú como.? Mira, Venezuela? la gente entiende que eso no sirve. Por lo menos la gente que tuvo cerebro o que tiene cerebro, que al menos tiene dos neuronas funcionales conectadas. Bueno, sabe que eso no sirve La gente que todavía piensa en eso Los delincuentes La gente que nunca ha tenido nada Que vive de bono Que esto, que aquello Porque son siguen, siguen y seguirán siendo resentidos sociales Y me van a disculpar las personas que tengan un resentimiento contra la sociedad Yo también lo tengo Pero no es tanto como para meterme a votar por un comunista Que solo me va a dar más resentimiento <risa> Porque <risa> Pero bueno Eh... Y bueno, básicamente eso es lo que, el resumen más corto que puedo dar de la historia de Venezuela. Porque básicamente resumí 10 años de historia en que media hora, en una hora, bueno, es triste pues. Ya, el rollo era que tú tenías... Eh... Y la xenofobia. Sí, ¿cuál es el rollo que...? Mira, aquí me han mirado feo, me han dicho... Muy bonito, ¿no eres? Eres como difícil de ver. <risa> que quedará para <risa> ti. No, hermoso. Tú, tú, tú eres difícil de ver, oír y entender Ay, Dios mío. De leer también. ¡También! bien? Ah. No, es, crees como médico, lástima que no tienes el sueldo de uno. Yo no tengo que tener tengo sueldo. A empezar. Me llevan todos los meses. Los ya de, aclaré el tema ya, pero... Los lo, de cobranza lo diciendo de cobranza. que te van a romper las piernas. Así. <risa> ¿A quién le pedimos un préstamo ¿A quién La Pintana? <risa> mira, mira, no sé. ¿Cuál pierna sientes muy buena para romperte la mala? ¿Cuál <risa> es la que le tiene menos cariño? <risa> mira, dime cuál de tus dedos es el que menos usa. <risa> Pero bueno. Ay... Aquí hay gente que me ha mirado feo, señoras mayores que si bien les agrado, a otras no les agrado, me miran feo por mi forma de hablar porque de inmediato saben de dónde vengo o al menos tiran la, la indirecta de que si no soy de Venezuela, soy de Colombia. De hecho, cuando yo venía en el vuelo, yo, yo no decía que yo era venezolano porque yo tenía miedo de que alguien me fuera a porque había en ese tiempo éxodo migratorio la señora que estaba al lado mío, Ay, ah, ojalá que vaya eh, puedas conocer el norte Que hay muchos como tú allá Que yo dije que era colombiano Y creo <risa> y ¿Dónde van los peruanos? los peruanos y los peruanos, bolivianos? Riga, y colombianos al norte Entonces, ella me dijo Ay, bueno, y ojalá puedas regresar pronto a tu país Y yo, gracias señora De hecho, mi amigo, que es hijo de un señor chileno Le, le, hice, le practicaron unas, una vieja Le practicó xenofobia Así, en, mientras estaba le practicó acá. Pero así no, mientras, Pero, o sea, le él estaba Haciendo un cambio porque él trabajaba En una casa de moneda y así Ay. Y una vieja culiada le vino y decía Ay, que se regrese a su país, que no sé qué Pero tú decís vieja culiada porque tú la conoces y Tiene una actividad sexual muy activa bueno, tiene los... poca actividad, es promiscua Bueno, la vieja inculiable esa debe ser Porque es de panda ese humor Para despreciar a todo el mundo O sea, encima le están haciendo un trabajo Se lo están haciendo de buena voluntad Y tiene el santo descaro de desprestigiar al otro Que también por defecto es chileno Así sea por asociación, pero es chileno Y lo viene a despreciar así ¡La joda! Vieja desgraciada <risa> No, y desgraciado no es la peor palabra que he dicho aquí Así que ya, ya es tarde y a ti, Bueno, tú tenías un rollo con eso Porque a ti, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia más penca que he tenido? Fuera del gallo que le quería pegar con los muletos. Mira, <risa> la experiencia más desagradable Aparte bueno, de nacer Bueno, obviamente, porque Para nacer en Latinoamérica Porque no nací, no sé en... Pero las pocas pencas que he tenido Así como gente te ha hecho sentir mal Mira, hay gente que por lo menos no, no aparecerá en titulares en Canal 13 de que vieja le lanzó una silla a un fleto mientras se entra a un fleto migrante. <risa> o sea, no, no es algo así como para que llegue a esa magnitud, pero sí ha visto casos, por lo menos he visto videos de señoras insultando a trabajadores venezolanos cuando les están haciendo eh, el servicio al cliente, cosas así. Dice tu molestia, video de ¿Cuál es tu experiencia? Man? Mi experiencia... porque por, En video puedes ver cualquier cosa. Man. No, a mí me han, me han dicho ay que regresé a tu país, que porque no te has quedado en tu país, que no sé qué, que no sé qué más. Y cosas así. No o sé, sea, no ha llegado a tal escala, pero igual es desagradable porque... O sea, es difícil pensar en esto, pero Venezuela fue un punto donde fue bien bienvenida la migración. No, o sea, igual hubo momentos de xenofobia y todo eso, pero tampoco llegó a la magnitud de como hacer marchas para expulsar a cierta población que ni todos tienen la culpa de las desdichas que están pasando a su país Pero Solo... fue en Perú ¿verdad? Ajá, como fue en Perú, que Perú ha estado mal económicamente, Perú ha tenido migrantes acá constantemente y todavía tienen el santo caro de, descaro de molestar a gente que está en una situación incluso peor por buscar una vida mejor que muy bien, yo acepto que quieran votar a los delincuentes, pero eso ya es un control migratorio, que tampoco está aquí, pero bueno pinche delincuente, tiene más visa que yo <risa> sí. no, es que hubo, hubo un Uber, que no recuerdo ni cómo se llama, ni cómo es que le hizo una carrera a, a un pariente, que no voy a decir quién es Y este no sé, como que le cancelaron la cuenta y está así como que... Revelando parte de su vida ya en Venezuela y... Básicamente dejó de entender que él era, era un malandro, un asesino. ¿Y, está... ¿Y hacía Uber acá? Sí. ¿Y le cancelaron la... lo funaron? Le cancelaron la cuenta porque... Tú sabes que Uber si no tienes. Si tu si tu foto no coincide con tu rostro, te mandan a cancelar ah, la cuenta. Ah, pero ese es súper eh, coherente. No, era súper común en Uber, caché Que pasarse a wea en tiempo. ¿Esa? Estamos hablando de un par de años atrás que había mucho loco que manejaba. Y lo sigue habiendo. Sí, pero es menos porque te hacen un control facial. Obvio. Sí, pero yo ponte tú cuando hecho Uber, eh, Pongo mi linda cara y me escanean. Después es que se rompe la cámara. No, no se rompe, me escanean nomás Ah bueno El otro día puse Puse bit para cachar porque no se puede manejar se O sea, igual me atrevería a hacerlo pero no lo hago tío. El rollo de que puse Un día Puse beat puedo entregar un pedido Puse beat, ¡Pum! Usted está conectado Y viene y después ¿Cuánto de, me salió, te salen al tiro lo. ¿Cómo se llaman los, los viajes, porque está la gente así de decía se va a dejar y yo lo, lo corté y después la loca estaba tan desesperada por el viaje que me llamó Me dijo, oye tú, soy el chico del Uber, o sea del Bit Me dijo, sí, eh, va a hacer el viaje para confirmar Le dije, no, si está, está lleno de, de carabineros, de militares y te voy a ahí mega preso, hay muchos Uber que están así Haciendo los fines de semana, ponte tu paquete, no? Porque si no te dan cara. ¿no? Mm. O sea, sí, si Uber, Uber es ilegal. No es legal todavía. Iba a ser, cuando iba a ser legal, fue llegó esta <risa> el estallido <otro>. social. <risa> Ay, qué bonito recuerdo. Ay, qué santo. Es sarcasmo, obviamente. ¿Qué bonito recuerdo bien? de Vietnam. Vietnam. Ay. Ay, sí, cuando llegaron las tanquetas, ¿te acuerdas? ¿Tú estás? Bueno, tú viste varias cosas. Yo vi cuando estaban saqueando aquí mismo. Oye, después... ¿cómo fue esa el saqueo? ¿eh? Mira, no sé, yo solo vi una columna de humo saliendo cerca del supermercado. ese fue el domingo. Eso fue un dom... No, ¿Cuál? el domingo fue que habían dicho que estaba pasando una marcha por aquí cerca y que estaban comenzando a saquear aquí enfrente. Y después eh, se, man... se mandaron a cerrar todo, cerraron las rejas, todo. Hasta tuvimos que sacar unas clientas que estaban aquí que... Ya, pero eso fue, fue un domingo. Ya, pero eso domingo fue domingo. Un... Pero después otro fin de semana, creo que fue peor incluso, porque... Lo poco que no habían saqueado, lo te remataron en saquear. Ah, sí, pues yo me acuerdo que había gente que se ponía a las 10 de la mañana acá. Uh -huh. Y llegaron unas tanquetas, me acuerdo que estaban las chicas de la cocina. Y grabaron las tanquetas, como entraban de, de militares. Ajá. Luego yo me vine a pasear, fue eso duró como una semana. Loco, había gente a las 10 de la mañana, yo fui a, no sé qué tenía que hacer temprano, me venía a dar una vuelta Porque igual estaba urgido, igual no, no sabía qué podía pasar Y si bien fueron locales grandes los que saquearon, pero igual de repente se acuerdan con unos chicos Entonces, bueno, a las 10 de la mañana ya los autos apostados por toda la calle bueno, Y gente ya esperando, instigando a instigándolo, molestándolos a los... ¿Cómo se llama? A los... melicos Paco, que había en ese momento, no me acuerdo que había sí, en García Para que... No eran Paco, bro, no me acuerdo Que... Había una vieja que un día gritó toda la tarde todo insultándolo, todo hace que el loco se acercó y se iban al tiro bro. Entonces lo que querían hacer era meterse y, y saquearlo bro. Entonces... Fofo, ¿no? Hace tiempo... Bro? Y una vez vine a trabajar media hora <risa> me, me, me, me tuve que ir, pero no se podía. Después quedó la cagada y estaba peor que la pandemia. O sea, casi así. O sea, me había quedado la cagada y después, ¡pumpe la sí, sí, con la diferencia que al menos no estaba la amenaza constante que en cualquier momento se, se meten y nos queman el local con nosotros. <risa> Hoy, último la pandemia, ya podéis estar con la esta relajado, pero en, en, en esa hueá era como... yo siento una cacerola. Y a mí me daban como el efecto de Pablo, ¿tú? a mí como a temblar, a ponerme a llorar. Porque fue Ay, terrible terriso. Ver Ay, no. gente, ver cómo se agarraron los.. Llegar los tiros, pues, se agarran con los otros locos, porque igual se quedaban un flight peleando, pues. Y sacaban ¿No? las él y todo así como se ahí. Ay, no. Y se agarran a putazas afuera y uno. puta Ya, er, ya era tan. Rutinaria la situación que nosotros totalmente cachamos. Se nos Sí, sí, sí. pues nos inoculamos. Entonces, o nos vacunamos con la web. Duraban 45 minutos las peleas. Los de putas. Llegaban los tiros, llegaban los pacos, quedaban la cagada, abrían el claro. va ¿no? ¿Sí? Abrían este toda la cuestión. Y se agarraban. Quedan la cagada en este, Los autos arrancando, quedan todos. Todos, ¿cómo se llaman en taco, los gallos ahí. Los pacos se retiraban, los flight avanzaban, se iba el auto, los autos, se agarraban a puta después se iban para la casa y aquí muerto mm. y fue, era, era por lo menos una, vez, una o dos veces a la semana, ya, bueno, ya más o menos nos cerramos la reja nos poníamos otra cosa, Ay, hoy es jueves se cerramos oye, temprano Así que ya como que se ve la fome porque ya mataba y el día, mataba y el día era Sí, yo, recu yo recuerdo que yo venía a trabajar esos días y yo quedaba así como que ¿y qué hacemos? Sí, sí. Pero, ay no Lo peor era saber que había gente Por lo menos de otros países saqueando Y yo, como que, ¿qué espera esta gente? Que no los atrapen, ay Dios mío A mí, Yo me quedé así cuando, ay no Que, que un venezolano Por, por chismes así <risa> un, un, un venezolano Sexual saqueando el líder solo <risa> No, estúpido Concluye tu tema No, bueno, tu ¿eh? monólogo Ay, mi monólogo ya acaba de ser interrumpido por ti, pero bueno. <risa> es que ya un toque de humor. Bueno, tu realidad ha sido triste. Este, o sea, este es que... podcast se trata sobre tu, cómo es la vida de un inmigrante en Chile y todo lo que ha pasado y todo lo que ha, vivido, es... penca que ha vivido. O sea, De eso se trata este programa. O sea, básicamente, yo lo que puedo decir de aquí, resumen, al resumido, es que primero, la gente no está aquí por puro goce. Uno, mucha gente dejó su casa dejó a familia tuvo que renunciar a los pocos placeres que tenía propios para poder aspirar a una vida mejor que si bien hay delincuentes yo no los apoyo, yo personalmente yo estoy de acuerdo con que no que con los deportes que los liquiden de la faz de la tierra porque no hacen ni, ni oficio ni beneficio en ninguna parte que no importa su nacionalidad ni su justificación la delincuencia no está justificable pero bueno eh, y que ya la gente debería sacarse ese chip de la cabeza de que ay que viene a robar trabajo, uno trabaja y ya uno se esfuerza y ya, uno no está aquí como que con la intención de hacerle la vida más miserable a otro, sino como que salir de la miseria propia, oye ¿por qué? pero si tú dices, ¿por qué tú me haces la vida miserable? ah, no no, ¿Ah? no, no cariña, tú, tú ya eras miserable antes de que yo llegara, yo solo lo hice más evidente ya cariño vamos a ver el posto de acá, vamos a hacer tu monólogo, ojalá que la gente escuche Ojalá que... Ay, no, hombre, si escucharon el tuyo van a escuchar el mío. Yo al menos sé hablar de dicción. Yo sé separar las palabras. Y o sea, <risa> Parín, se fue porque ya se quedó dormía. <risa> no, ¿Ella, ella tiene ganas de ir de, de dormir. Bueno, yo también voy a mimir. chava. <risa>